El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 6. Terminaciones de los verbos regulares terminados en AR. Preparar. Yo preparé. E. Tú preparaste haste, Él, ella, usted preparó. O. Nosotros, nosotras preparamos. Amos. Vosotros, vosotras preparasteis. hasteis, Ellos, ellas, ustedes prepararon. Aron.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 estudiar, nueve, evaluar, diez, evitar, once, felicitar, doce, fiar. Enseñar. Yo enseñé, tú enseñaste, él, ella, usted enseñó, nosotros, nosotras enseñamos. Vosotros, vosotras enseñasteis. Ellos, ellas, ustedes enseñaron. Mi madre enseñó por veinte años. Enterrar. Yo enterré. Tú enterraste. Él, ella, usted enterró. Nosotros, nosotras enterramos. Vosotros, vosotras enterrasteis. Ellos, ellas, ustedes enterraron. Mi abuelo enterró un tesoro hace mucho tiempo. Entrar. Yo entré. Tú entraste. Él, ella, usted entró. Nosotros, nosotras entramos. Vosotros, vosotras entrasteis. Ellos, ellas, ustedes entraron. Patricia entró a su casa por la puerta trasera. Enviar. Yo envié. Tú enviaste. Él, ella, usted envió. Nosotros, nosotras enviamos. Vosotros, vosotras enviasteis. Ellos, ellas, ustedes enviaron. Mi hermano me envió un paquete desde México. Escuchar. Yo escuché. Tú escuchaste. Él, ella, usted escuchó. Nosotros, nosotras escuchamos. Vosotros, vosotras escuchasteis. Ellos, ellas, ustedes escucharon. Carlos escuchó el partido en la radio. Espiar. Yo espié. Tú espiaste. Él, ella, usted espió. Nosotros, nosotras espiamos. Vosotros, vosotras espiasteis. Ellos, ellas, ustedes espiaron. Durante la guerra, Luis espió para ambos bandos. Estacionar. Yo estacioné. Tú estacionaste. Él, ella, usted estacionó. Nosotros, nosotras, estacionamos. Vosotros, vosotras, estacionasteis. Ellos, ellas, ustedes, estacionaron. Mi tía estacionó su carro en el lugar equivocado. Estudiar. Yo estudié. Tú estudiaste. Él, ella, usted estudió. Nosotros, nosotras estudiamos. Vosotros, vosotras estudiasteis. Ellos, ellas, ustedes estudiaron. Mi hermano estudió mucho para el examen final. Evaluar. Yo evalué. Tú evaluaste. Él, ella, usted evaluó. Nosotros, nosotras evaluamos. Vosotros, vosotras evaluasteis. Ellos, ellas, ustedes evaluaron. Ayer la maestra evaluó a sus estudiantes. Evitar. Yo evité. Tú evitaste, él, ella, usted evitó, nosotros, nosotras evitamos, vosotros, vosotras evitasteis, ellos, ellas, ustedes evitaron. Yo evité la sal, el azúcar y las harinas. Felicitar. Yo felicité, tú felicitaste, él, ella, usted felicitó, nosotros, nosotras, felicitamos, vosotros, vosotras, felicitasteis, ellos, ellas, ustedes felicitaron. Yo felicité a todos los graduandos. Fiar. Yo fié. Tú fiaste. Él, ella, usted fió. Nosotros, nosotras fiamos. Vosotros, vosotras fiasteis. Ellos, ellas, ustedes fiaron. El dueño me fió el almuerzo durante esta semana. Esto ha sido todo. Por favor suscríbete, dale like o me gusta, comenta y comparte. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subamos un nuevo video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com. Tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 6. El tiempo pasado en español.